La actual ley más bien es una legitimación del mercado de la transferencia de datos, pero de protección no tiene nada, no tiene nada porque no hay autoridad que la controle y en segundo lugar porque las normas de derecho sustantivo están completamente superadas por la realidad y la evolución científica, tecnológica. De hecho, Chile hoy día son los países menos seguros, menos adecuados para el tratamiento de datos personales por cuanto existe un mercado de tráfico de datos a la espalda de sus titulares eh, donde el titular no tiene muchas acciones que seguir y la, la única que tiene es que se la vea Tata ha demostrado su falta de eh, resultados. Yo no tengo una, una posición dogmática respecto a si la institucionalidad tiene que ser autónoma o no. Yo creo más bien en la teoría de la estructura consecuencial. Es decir, tener una estructura que sea consecuencia del objetivo que se persigue. Y no al revés, no anteponer la estructura al objetivo. En este caso, la ley de protección de datos... Tiene que tener a mi juicio dos objetivos principales. El primero es, tal como dice su nombre, proteger los datos personales de sus titulares. Es decir, que las personas sientan que existe un sistema de protección con una autoridad competente, con un derecho y con sanciones que así lo establezcan. Pero el segundo, el segundo objetivo de esta ley es también transformar a Chile en una plataforma de servicios tecnológicos. Tampoco podemos aislar a Chile de una economía globalizada con la que tenemos hoy día. El mundo... Camina hacia la economía de datos. En consecuencia, tenemos que hacernos cargo de eso y ese es el segundo objetivo de la ley. Definidos esos dos objetivos, a mi juicio, la institucionalidad que está proponiendo me parece adecuada. No es suficientemente grande ni amplia como para ser una institución burocrática, lenta, que no sea oportuna. Y tampoco es una institución eh, sin facultades, va a tener facultades. Respecto a la autonomía de esta institución, algunos han planteado la autonomía constitucional. Las autonomías constitucionales no necesariamente son garantía de eficacia y de eficiencia. En consecuencia, yo lo que haría, eh, haría, aceptaría la propuesta del Ejecutivo como una primera instancia de autoridad. Si vemos que en el ejercicio de sus funciones se requiere aumentar las facultades, o aumentar los niveles de autonomía o recursos, bueno, iremos evolucionando como han evolucionado muchas instituciones. A mí me encantaría, en lo personal, tener niveles de protección como tiene España hoy día, o como tiene la Comunidad Europea, pero lamentablemente Chile no es la Comunidad Europea. Eh, Chile depende eh, de su economía, de una relación globalizada, la economía colaborativa, eh, es, es, es la evolución natural que viene, y por tanto tenemos que hacer adaptaciones. Tenemos que aumentar los niveles de protección que tenemos hoy día, pero a su vez tenemos que Evitar que Chile quede aislado tecnológicamente y por tanto no haya intercambio, transferencia internacional de datos u otro, eh, lo cual nos podría generar una afectación. Chile puede ser plataforma tecnológica, eso no significa que haya que desproteger los datos de los ciudadanos. Creo que lo, tenemos que lograr este equilibrio y ese es el desafío de una buena ley.